donde se cuenta la historia de otra forma. Durante los primeros años de la República, las legiones de Roma se agruparon bajo cinco estandartes, el águila, el lobo, el toro, el caballo y el jabalí. Pero en el 107 a.C., tras las reformas que emprendió el general Cayo Mario, se abolieron el resto y quedó únicamente el águila. Ese era el único símbolo de todo el ejército. Y lógicamente, perder el águila de una legión, era considerado la mayor de las desgracias. Y por esta Razón, los soldados protegían este estandarte con sus propias vidas. Y si los legionarios velaban por sus águilas, los genízaros lo hacían por sus calderos de sopa. Curioso, ¿no? Pero ¿quiénes eran los genízaros y por qué era tan importante sus calderos de sopa? Si queréis saber más, acompáñanos. Pues bien, los genízaros del turco Yeniseri, que significa nuevas tropas, eran un cuerpo del Imperio Otomano, formado por unidades de infantería adiestradas, para custodiar al sultán, y también las dependencias del Palacio Real. Esta especie de guardia pretoriana, fue fundada por Murat I en 1330, e inicialmente, estuvo formada por jóvenes cristianos, que eran prisioneros, y también por adolescentes, que las familias de los pueblos sometidos, debían entregar como tributo al sultán Además de ser sometidos a duros entrenamientos físicos y ser preparados como soldados profesionales, porque curiosamente, los genízaros fueron el primer ejército otomano permanente, aparte como os digo, a los muchachos se les instruían en la religión musulmana y aprendían idiomas, literatura y otras disciplinas. También tenían prohibido casarse y eran propiedad personal del sultán. La vida en común desde niños, la férrea disciplina, los duros entrenamientos, el sometimiento absoluto y el lavado de cerebro a través de la educación y la religión fueron los responsables de crear ese vínculo de lealtad ante el sultán, pero también de forjar un potente espíritu de camadería y hermandad entre ellos. Como todo cuerpo de élite que se precie, estaban perfectamente estructurado y organizado. Y tenían su propia simbología, curiosamente relacionada con la gastronomía. El cuerpo de genízaros llamado Ocak, que significaba hogar, se dividía en varias hortas, o sea, regimientos, y al frente de cada una de ellas estaba el Chorbandi-Bachi, es decir, el repartidor de sopa equivalente a un coronel. Y por debajo el Artichi-Bachi, es decir, el jefe de cocina, que era el capitán. Y más abajo el Saka-Bachi, traducido como el aguador, que sería como el teniente. Incluso su típico borg, ese gorro que simula una manga doblada, estaba adornado por una cuchara. Eso sí, posteriormente, se fueron cambiando por plumas, flores y otros objetos. Y cada uno de los miembros de una horta, eran los comensales de su estandarte, el llamado cazán, que era un caldero de bronce. Durante la marcha, el cazán iba encabezando el regimiento y en el campamento se colocaba delante de la tienda del chovarchi bachi, indicando el punto de reunión de la tropa. También el caldero era el protagonista de ciertos rituales. Excepto los viernes, todas las mañanas, tres genízaros, dos llevando el caldero colgado de un palo largo. Y un tercero con un gran cucharón al hombro recorrían los barracones o tiendas repartiendo la comida entre los miembros de la horta. Y es que todos, todos, todos, independientemente de su rango, comían de lo mismo y del mismo caldero. El viernes era el día de mostrar la sumisión y lealtad al sultán, y los genízaros se dirigían con sus calderos a las cocinas del sultán, donde recibían su comida del que ellos llamaban el padre que nos da de comer. Pero no siempre era así. Si no se presentaban a la hora señalada, o rechazaban llenar su caldero con la comida, los genízaros estaban expresando su descontento con alguna decisión del sultán, y era un aviso de que podrían amotinarse si no se arreglaba el tema en cuestión. De hecho, si una horta quería obligar a otras a participar en una rebelión, era suficiente con robarles su kazán. Lógicamente, la peor humillación para los genízaros, era que su kazán fuese capturado por el enemigo. En este caso, los oficiales eran expulsados de la OCAC con deshonor, y a la horta se le prohibía exponer en público y desfilar con el nuevo caldero. Así, un regimiento de genízaros sin cazán a la vista, era sinónimo de cobardía e incompetencia, y motivo de desprecio. Durante al menos dos siglos, los genízaros fueron los soldados más leales y más eficaces del Imperio Otomano. Tenían un buen salario y estaban exentos de pagar impuestos. Incluso algunos de ellos consiguieron ocupar cargos relevantes. Aquella posición privilegiada provocó recelo y resentimiento entre los propios turcos, máxime cuando los genízaros eran prisioneros o esclavos procedentes de los pueblos conquistados. Y por todo ello, a finales del siglo XVI, los turcos exigieron formar parte de este cuerpo, y en 1594, el sultán Okaq autorizó el alistamiento de voluntarios turcos entre los genízaros, y desde aquel momento, esta fuerza militar, anteriormente casi invencible, comenzó a perder su eficacia. Y es que, estos nuevos genízaros, no estaban dispuestos a someterse a la dura disciplina, y por eso exigieron, por ejemplo, poder casarse, o vivir fuera de los barracones comunales, o incluso, que la condición de genízaro, fue hereditaria. Ya veis curiosos, querían disfrutar de los privilegios de ser un genízaro, pero sin serlo. Pensad, que el poder de los genízaros, llegó al punto, de que en el siglo XIX, intentaron deponer al sultán, lo que llevó a Mamut II, a decretar la disolución del cuerpo, después de ejecutar a los cabecillas. Y aquí acabó la historia de los genízaros. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en los comentarios